Una razón los avistamientos de criaturas críptidas parecen estar en aumento en todo el mundo especialmente en china en el último año los principales medios de comunicación chinos informaron del hallazgo de bestias híbridas y de esqueletos de dragones podría ser el resurgimiento de las supersticiones chinas un extraño vídeo publicado en las redes sociales chinas muestran una enorme criatura moviéndose bajo las aguas del lago Canas en la región de Xinjiang. Los rumores sobre su existencia comenzaron en 1980 provocando que personas de todo el país asiático visitaran el lugar en busca de la legendaria bestia acuática. Sin embargo, el avistamiento que más repercusión tuvo fue en el año 2012, cuando un trabajador grabó un vídeo similar que mostraba grandes olas avanzando rápidamente en el lago. Wang Hongqiao, la persona que grabó las imágenes, dijo a la televisión central de China que la misteriosa masa la comparó en tamaño al de una lancha rápida. Un grupo de turistas chinos visitó el lago Canas el pasado 15 de mayo, pero para su sorpresa, de repente vieron unas extrañas olas en el lago. Yang Weiqiang, un trabajador del lugar, le dijo al portal web chino Pier Video que este es el primer avistamiento del monstruo en 2018. Yuan Guoyin, un investigador del Centro de Protección Ambiental de Xinjiang cree que el monstruo del lago Canas es un grupo de truchas gigantes de Siberia y afirma lo siguiente. Estoy seguro de que son truchas gigantes de Siberia, explicó el investigador, dado a el hábitat y las olas, solo hay un tipo de pez que podría vivir en el lago y esos son las truchas gigantes de Siberia. Lo que sucedió realmente bajo el agua es que las truchas gigantes de Siberia quieren cazar peces pequeños y los peces pequeños nadan cerca de la superficie del agua para evitar a las truchas. Sin embargo, la teoría de Guo Jing no ha podido ser demostrada por lo que el avistamiento ha provocado interesantes debates entre expertos sobre el monstruo del lago Canas, considerado el equivalente chino al monstruo del lago Ness en Escocia. Los creyentes en la criptozoología dicen que la sombra en el lago se extiende unos 10 metros de largo, sin embargo una trucha gigante siberiana solo puede crecer hasta 2 metros. Por lo que para ellos hay una única explicación para las misteriosas olas que se pueden ver en el vídeo, se trata del monstruo del lago Canas. Los expertos dicen que este lago chino es de 25 kilómetros con 2,5 kilómetros de ancho y 188 metros de profundidad, en su punto más profundo como zona nacional de protección natural tiene abundantes recursos naturales y diversas especies es por este motivo que enormes monstruos habitan en las profundidades del lago y que a menudo arrastran a los caballos y camellos al agua antes de tragarlos se cree que el monstruo es en realidad una mutación de un tipo de pez extraño llamado ucho taimen también conocido como enorme pez rojo, que puede llegar a medir más de 10 metros. Y parece ser que en el año 2007 ciertas criaturas místicas surgieron nuevamente en el lago Canas. ¿Es el monstruo del lago Canas una simple trucha siberiana o podría ser otra cosa, un siluro gigante, una criatura criptida desconocida, pues bien amigos, esto os lo dejo a vuestro criterio y que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. ¿Realidad? Falso, no lo sabemos, pero cuanto menos es muy curioso. Muchas gracias amigos y nos vemos en el próximo programa.